no, te había comentado recién, era el, eh, el pago anticipado que es de cuatro puertas, el Toyota ha hecho cuatro puertas, pero acá son 15 premios. Y luego, bueno, la frutillita del postre, que para aquellos que no tuvieron la suerte de pescar una pieza importante que lo clasificara para un premio, eh, se sortea la otra Toyota Hilux eh, 4x2 entre todos los participantes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 la, ...la papelería, todo lo que lleva la documentación... ...que se, ya se sale preestablecido desde de, de allá de, de la sede en Claro Mecobo, ...que va a estar el escribano y le va a dar la documentación necesaria... ...para acercarse a la concesionaria Uscudún y ahí bueno ya eh, finalizar los trámites. Va todo lo que sea patentamiento y transferencia